En este video sí, vamos a ver entonces ya cómo colocar una imagen en GIMP. Vamos a hacer una consideración más. Todas las imágenes de mapa de bits que yo coloque o que yo importe a GIMP van a quedar vinculadas al archivo y no incrustadas en él. Esto quiere decir que el programa lo que va a guardar es la ruta hacia donde está eh, cargada o guardada la imagen, para cargarlas o invocarlas cada vez que yo abra el archivo de maqueta, pero no va a incorporar el archivo de imagen a la maqueta. Esto tiene sus consecuencias y es que nosotros debemos respetar esas rutas para que las imágenes se carguen en nuestra maqueta. Dicho esto, entonces, y teniendo seleccionado mi marco de imagen que está en la capa que corresponde, para cargar una imagen debo venir a archivo y decirle importar y desde aquí obtener imagen. Bien, yo voy a elegir una imagen que tengo preparada y que tengo abierta en GIMP. Desde aquí si yo vengo a imagen y elijo tamaño de la impresión aparecen los datos de esta imagen. Me dice que está configurada con una resolución de 300 puntos por pulgada como yo la he configurado y además puedo saber cuánto mide en pulgadas, es decir, su tamaño de impresión. De alto tiene 2,360 pulgadas y de ancho 1,327. Si yo vuelvo a mi maqueta y reviso cuánto mide mi caja de imagen, ya voy viendo que mi caja de imagen es más grande que esta imagen que yo tengo elegida en este caso. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo la importe y le diga obtener imagen y la seleccione? Bien, va a ocurrir esto. El programa que respeta la configuración que tiene la imagen ya me informa o me avisa que esta imagen no me alcanza para este marco de texto sería algo tentador que yo desde elemento eligiera ajustar imagen a marco bien pero esto no es una buena solución porque lo que acabo de hacer es escalar la imagen y ya sabemos que escalar una imagen aumentando su tamaño en píxeles o lo que es lo mismo reduciendo su resolución provoca pérdida de nitidez entonces ¿Qué debería hacer yo con esta imagen? Descartarla, no colocarla. ¿Bien? La voy a poder reemplazar por otra o simplemente borrar el marco de imagen y luego crear otro.